Muy buenas tardes hortalomoníacos, ya veis cómo está la cosa. Ya hace días ya que estoy aquí en el huerto, que vengo cuando puedo. Ya está todo esto, que eran las franguesas y las grosillas, todo podadito. Veis que están ahí restos de, de todo un poco, ¿vale? Eh, lo que veis aquí en una bolsa es malla para luego ponerlo por aquí un poquitín, cercarlo un poco. Esta otra que veis es la planta del algodón que la tengo tapada. Porque no quise llevármela a casa, o sea, sacarla y ponerla en un tiesto sería tontería, cuando ya el algodón se está formando. Eh, Recordáis también que al lado de esta tenía el mondarino, con lo cual, eh, pues claro, eh, al estar en un tiesto, pues tuve que llevármelo a casa para que no le eh, fastidiera las heladas ya estoy empezando a quitar todas las plantas que tenía por allí que recién puestas las, las puse, digo, de momentáneamente del semillero que yo tenía allí y ya están puestas por aquí las he puesto toda esta hilera desde que veis aquí estas cejas vale, que simplemente las tengo marcadas para saber que todo esto es nuevo está todo puesto hasta, hasta el final al final del todo tengo varias plantas que ya estaban grandecitas la chicoria que veis allí Vale, pues esa intentaré también sacarla y ponerla en otro lugar para que. Porque me han comentado que tiene que estar en una zona oscura. Porque la chicoria, si recordáis o no sabéis, eh, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Es la que da la endivia. ¿De acuerdo? ¿Con cuál? Ya otra cosa que sé y que ya investigaré a ver poco a poco cómo va su proceso. Tiene que estar tapada para poder quedar lo que es la, la indivia. Esa especie de, de cojollito tipo lechuga. ¿Vale? Esa que veis aquí también la voy a quitar. ¿Veis? Las otras ya que ya están puestas de hace unos meses, un par de meses. Está ya todo ahí bien. Así que poco a poco el huerto va cambiando cara al invierno. Así que ya veis que Bueno, la casetita de, de los pájaros Está allí Tal y como la, la puse en su día Allí tener la casetita A su lado está puesta el hotel de insectos Que tiene que llevar un poquito de tratamiento Perdonadme que, que se mueva tanto la cámara Pero hoy tengo el pulso bastante jorvado Así que bueno Ya veis Ahí está, lo estoy haciendo con el móvil Para no variar es un vídeo totalmente improvisado, no tenía previsto realizarle, así que... Ahí tenéis la, la casetita, que no sé si, si se ve muy bien la caseta, sí, claro, pero el hotel de Insecto a lo mejor no, porque como está camuflado con el propio bidón que le pinté en negro, porque había mucha pecina, mucha alga, de estar ahí ese agua estancada, entre comillas, y y que además lógicamente el sol aquí cuando pega en verano pega bastante fuerte y nos hace eso eh, crear ahí una piscina, un, un bozo o algo como no sé cómo llamarlo en otro de otra forma para que me podáis entender ¿vale? es eso que se cría ahí cuando hay agua estancada pues eso es lo que me pasaba en ese bidón no me pasa así en el azul pero sí en ese y eso que está abierto por la parte de arriba, quiero decir que no está tapado. Ya veis que, bueno, va cambiando la cosa. Ya eh, estuve limpiando también la parte de, de allí, esa parte de allí, donde estaban las flores y todo eso. Bueno, veis, mirad. Voy a reducirlo que estaba bastante ampliado ahora Bueno, pues ya veis Todas estas estaban creciditas ya Porque ya llevaban un tiempo Y las he trasplantado Sin tirar de ellas Con este plantador de bulbos Lo he sacado Así que es verdad que las más grandes no he podido Ahí sí que he tenido que ir con la paletita Y la solilla Levantando un poco para poder sacarlo Bueno Pues ya veis que esto va Va potente ya Recordar que aquí tenía las calabazas en esta hilera, ¿verdad? Bueno, pues ahora todo esto es lo de verdura de invierno Todo ello ¿Veis? Y aquí he traído ya toda la basura de la casa Que se suele hacer Y ya está, la veis así un poco ya Porque ya estaba eh, descomponiéndose en casa También es verdad Porque he hecho los pozos del café Ahora un poquito húmedos No secos como antiguamente Como antes hacía y he hecho también la ceniza de la, de la cocina que tengo de, de carbón y leña, ¿vale? Eh, el carbón es muy bueno, una vez ya quemado, esos trocitos que quedan, viene perfecto para ello. Tengo que investigar a ver todo eso que, que suele dar, el carbón una vez que ya está eh, procesado y todo eso, y quemado. Y lleva toda una buena capa de, de ceniza para que así por lo menos vaya nutriendo esta parte de aquí que era donde tenían las flores de las capuchinas y el tomillo que está empezando otra vez a florecer una tercera o cuarta vez las rosas que van bastante bien pero tengo que podarlas a ver si dejan de echar rosa o sea flor para poder podar las esparragueras de espárrago verde ¿hmm? Y también tengo en otro cubo que ahora os lo enseño, que creo que la otra vez no lo enseñé Tengo esparraguera de... Bueno, tengo garras de espárragos, mejor dicho, de espárrago blanco Que es lo mismo, solamente es aporcarle un poquitín al espárrago verde para que quede verde, no blanco ah, no así con el blanco, se hace Pues ya veis, ahí está la, la chicoria, que es la que yo os decía que, que daba la endivia tengo que podar un poquito por la parte de abajo, ¿vale? Para poder sacarla y veremos a ver dónde la puedo poner. Creo que a lo mejor su mejor lugar de momento, dado que ese hueco va a estar totalmente vacío hasta la primavera y ponga las flores, va a ir ahí. Dejadmelo en los comentarios a vosotros a ver qué os parece también. Porque es una zona que va a estar totalmente eh, limpia, va a estar nutrida. Durante todo el invierno. Y le va a venir muy bien a la chicoria. Porque a mí luego no me va a impedir. Levantar todo esto. Y mover la tierra. Ya os digo. Tengo que quitar esa celga también. Y esa planta que veis ahí. Para, para poder levantar todo este, todo este bancal. Que ya toca este año. El resto pues ya veis. Eh, las eh, lechugas. Las veréis a lo mejor un poquito ahora sí, como amarillentas. Bueno, es más que nada porque las está dando el sol. Algunas, pues está, sí que es verdad, está un poquito amarillenta y otra no. Pero bueno, veis, poco a poco ya va el, el huerto cambiando. Eso también lo voy a tener que, que quitar de ahí porque ahí quiero hacer el, el semillero de la temporada de verano. Así que en enero o febrero seguramente empezaré a, a ello. Y bueno, antes lo quitaré, lógicamente, porque voy a enterrarlo todo aquí, en este de aquí atrás Las zanahorias que veis ahí Otra celga con más zanahorias que hay por ahí abajo Y bueno, aquí ya están los... Eh, los las macetitas con los bulbos y todo eso que ya van naciendo Poco a poco os lo iré enseñando Vale Ah, bueno, ahí, ahí están las... Esparragas, eh, las, esparraguera, las esparragueras o garras de, de espárrago blanco. Ahí tengo más tí, macetitas con más cosas que poco a poco os iré enseñando. Ya van saliendo, vale. Eh, lo que hay aquí son bulbos de, de azafrán, casi todo ello. Esa es otra chicoria que es pequeñita, eh, semillas de lechuga que van ya saliendo poquito a poquito. Esta también es un lavandín o lavanda. Y bueno, ya veis que aquí hay algún eh, repollo todavía que hay que plantar, que de momento le he dejado ahí porque no sabía dónde colocarle, porque está todo, todo todo todo todo ya bien colocadito. Este año me he propuesto dejarlo todo bien colocadito para y aquí en esta especie un poquito de pasillito no quiero sembrar nada, para dejarlo, para poder luego acceder a cada... al cultivo, ¿vale? Pues nada, simplemente es eso, un vídeo un poco cortito que quería enseñaros... Ahí me veis grabando, hola, ¿qué tal? Y nada, ese es el huerto de la, de la compañera... Y nada, lo dicho, gracias por estar ahí amigos hortelomaníacos... Poquito a poquito va subiendo el canal, poquito a poquito, eso me alegra mucho, no voy a tener que dejarlo, así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, compartir, darle al like, dejar vuestros comentarios, que es lo que más me gusta, leeros sobre todo, leeros siempre, siempre, siempre os leo, cuando me dejáis el comentario, claro, así que lo dicho. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Salud y hortalizas, queridos hortelomaníacos!